Ya hemos estado ordenando las brigadas de medio ambiente, a la limpieza de Río Cañadas. Lo hemos mantenido siempre. Eh, hay una brigada permanente y es por eso que usted no ha visto estancarse el agua en la ciudad. Usted sabe que cuando caía una hora de agua aquí, eh, todos los vehículos quedaban atascados y todas las, las comunidades eh, y las viviendas llenas. Por suerte nosotros hemos dado seguimiento al trabajo que iniciamos, eh, seguimos trabajando también con brigadas que hemos colocado de noche para la limpieza de los contenedores y la limpieza de las calles que también nos ayuda a nosotros. Así lo expresó el alcalde Alex Díaz, luego de la convocatoria de los organismos de seguridad en este municipio de San Francisco de Macorís, ante el llamado de la Comisión Nacional de Emergencias por la Onda Tropical Berry Nosotros esperamos que el Dios Todopoderoso nos acompañe en esta, en esta oportunidad ah. en este nuevo desastre natural y que aquí podamos verdad concitar la atención de todos los funcionarios para a nivel local poder lograr un resultado eh, que pueda paliar verdad las enfurecidas aguas que puedan estar llegando ojalá que Dios nos permita que bajen para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulini.